El Liceo Juárez y su grupo Itusiavi de Buenavista Sinicagua Sempateale primo gente de Buenavista y a mi madre Lorenza Cruz Ortiz y a mi primo Modesto y Mauricio. Nos vemos en Yusiavi Marcelo. Arriba Buenavista.